Ricardo, cuénteme de este proyecto tan bonito, ¿cuándo nace? Sí, María, gracias por invitarnos a este programa que realmente une a toda la familia dominicana. Eso es una realidad. Somos eh, contacto divino, eh, un grupo de jóvenes cristianos que nos hemos unido con un solo espíritu, una, un solo anhelo para llevar buena música, música santa, eh, uh -huh. a toda la persona que nos escucha. Bueno, yo creo que ese es un buen motivo para que, como hablábamos de la vulgaridad en los medios, ¿verdad? Claro. Para que empecemos a poner esta buena música que no tiene nada que envidiarle Obviamente. a los merengues de Amalfi, que ya le han prohibido como pero, cinco, pero, pero. a Tulile, que también le prohibieron a algunos, bueno, aquí a, a, a Contacto Divino yo sé que no le van a prohibir sí, nunca no un genial. tema <risa> hay, así es que eso es bueno y así hay muchísimos grupos en el escenario que deberían de darle como ese apoyo para que de verdad salga la vulgaridad de los medios de comunicación. ¿no? Bueno. Así que no vamos a hacer ese proyectivo para tratar de aportar esa sí, parte. Sería muy bueno Así que